la herramienta de torcer es otra de mis herramientas preferidas y en esta lección le sacaremos el mayor de los provechos a este grupo de herramientas las encontramos debajo de la herramienta de la anchura sin embargo voy a dar un clic aquí para expandir todas las herramientas muy bien. cómo funciona esta pues simplemente la vas a seleccionar antes que nada voy a trabajar sobre el texto si empiezas a dar clic y arrastrar, no va a aplicarse la herramienta porque es un texto así que voy a presionar control clic Texto convertimos en curvas, voy a hacer un pequeño zoom, control, clic y arrastrar, barra espaciadora presionando para moverme por el documento. ¿Cómo funciona esta herramienta? Muy sencillo, simplemente con clic y arrastrar podemos ceñir estos objetos. Pero si quieres hacerlo más exacto, doble clic sobre la herramienta y puedes cambiar la configuración que esta tiene. Ahora vamos a elegir la segunda herramienta, recuerda que también funciona con doble clic para cambiar las opciones o simplemente con clic y arrastrar. La tercera herramienta la vamos a funcionar así. La cuarta, en cambio, es para engordar. Esta es la que más me gusta porque te permite generar ese tipo de efectos. Y la que está acá, un poquitito de efectos punk. Control cero. Y la última herramienta la voy a trabajar aquí sobre eh, este pajarito que está aquí. Recuerda que lo acabo de seleccionar con control clic. Y ahora sí, tranquilamente poder darme el lujo de hacer este tipo de ilustraciones. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para aprender. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.